El Aptomat Kalashnikov modelo 1947, o más conocido por el acrónimo AK-47, que recibe el nombre de su diseñador y la fecha en la que creó, es un fusil de asalto soviético de calibre 7.62mm diseñado por Mikhail Kalashnikov, combatiente soviético durante la Segunda Guerra Mundial, fue el fusil oficial de la Unión Soviética de entre 1951 y 1978. En diciembre de 2007, el AK-47 llegó a ser el arma de fuego de mayor producción en la historia, con cerca de 80 millones de unidades manufacturadas. Las especificaciones del arma son: peso 3.8 kg descargado, 4.3 kg cargado, longitud del arma 870 mm, longitud del cañón 415 mm. Utiliza munición calibre 7.62x39mm, cuenta con un sistema de disparo recarga accionada por gas cerrojo rotativo, con un retroceso medio y una cadencia de disparo de 600 disparos por minuto en automático, alcance efectivo 443 metros en semiautomático y 302 metros en automático, alcance máximo 650 metros, con un cargador extraíble curvo de 10, 20 y 30 cartuchos compatible con el cargador curvo de 40 cartuchos y tambor de 75 cartuchos de la RPK, con una velocidad máxima de disparo de 715 metros por segundo.